La familia completa decidió tomarse vacaciones, justamente el Paris Saint Germain le dio la oportunidad de eh, tomarse un par de días. ¿Y qué hicieron? Viajaron a 600 kilómetros de la capital francesa, justamente en los Alpes franceses. Y allí la familia Messi, Lionel junto con eh, su esposa Antonella Rocuso y sus tres chicos están disfrutando de la nieve no lo están haciendo no lo están haciendo solos ¿eh? aprovecharon a irse con amigos más precisamente con Cesc Fábregas eh, compañero de él del de Barcelona del Barcelona exactamente donde forjaron una gran amistad no solamente ellos como compañeros de equipo sino también Antonella Rocuso con Danie Daniela Seman que es la esposa de Fábregas allí se los pudo ver eh, disfrutando de la nieve en familia, con amigos, por supuesto, siempre los Messi muy unidos, ¿sí? Con sus tres pequeños, Tiago, Mateo y Ciro, disfrutaron de los Alpes franceses y se los vio eh, divertirse, esquiar. La están pasando no, bien, si pero... Están en los piletones esos de agua caliente en Además, el medio de la montaña, ¿viste? Son Pero buenísimo. sabías que son aguas termales. Sí. ¿no? Qué lindo, chico. Digamos, es un centro de esquí. Con aguas agua, termales, termal. aguas que superan los 25 grados de temperatura y que te podés tirar en esa agua en el medio de la nieve, de la nieve ¿no? claro. Quiero ir. Invitada. Claro. vaya. Dentro vaya. de los Alpes franceses Mañana. son... Allá te esperan Torella y Daniela eh, para ir a ju juntarte con ellos. Te vas y le haces una Lleva nota abrigo. Messi. Sí. Tomarse un té con masa con abrigo, las chicas. abrigo, sí, ¿no? Lleva abrigo. hay que llevar la malla, pero también hay que llevar abrigo porque... Las dos cosas. <ríe> Se complica cuando salís de la piletita. La Las bikini dos cosas y la campera de pluma. <risa> Pará, una cámara y un micrófono y le hacemos una nota a Messi también. No, no es si nada de trabajar. No, sí, si, te no, le ahí, si te invitan y vas a, vacaciones, disfrutar, ¿eh? claro. ¿Pero Pero a disfrutar. ¿Cómo te vas a perder la exclusiva con Messi? Man? Bueno, vos andás a la exclusiva, bueno. nosotros vamos a la pileta. Bueno, <risa> <risa> <risa> claro. Messi, eso también. Prefiero claro. capturar el momento a charlar de disfrutar rato con, con ellos. Que, claro, que te quede claro. en la retina y no en la cámara. Ah, ¿no? Exactamente. Ahí estamos, eh, los Messi junto con los Fabregas, disfrutando de unas lindas vacaciones en los Alpes franceses.